Sí, bueno, no, de... sí, ya, ya, ya, ya. Sí, ahora sí. siempre va a venir, te algo. ¿no? Sí, sí, siempre voy a, siempre me voy a venir de poco. No sé, sí, sí. Hola, sí, para mí. hola, para La ría, La... El hueva, Hassan es familia Presura, y la a un el indira, único, y el esta es una realidad. Estamos muy preocupadas con la situación actual, igual que lo están miles de personas en crecen sus beneficios de forma exponencial. Por ejemplo, los beneficios de Iberdrola crecieron en torno a un 40% en el primer trimestre de este año y los de Navarra, un salario mínimo interprofesional de 1.313 euros. Y también conseguir unas pensiones que no estén por debajo. Vaya, tener que esperar Bueno, vaya Vale, no